Para elaborar nuestro fito preparado de aceite de cannabis necesitamos un litro de alcohol de uso alimenticio y 25 gramos de flores de cannabis, previamente frizados 24 horas, filtros de papel, el portafiltro, frascos de vidrio previamente esterilizados, alcohol al 70% para esterilizar todos nuestros materiales y una balanza. Una vez que sacamos todo del freezer, ponemos adentro de un frasco los 25 gramos de flores, medio litro de alcohol y luego batimos durante un minuto. Con esto vamos a realizar la primera extracción alcohólica. El medio litro restante lo guardamos para realizar la segunda extracción. Una vez que pasa el primer minuto de batido, ponemos en un frasco una tela de freezer línea y realizamos el primer filtrado grueso. Una vez que pasamos toda nuestra materia vegetal en la tela que estamos filtrando, apretamos con fuerza para así eliminamos todos los restos de tintura. Una vez apretado bien nuestra tela, volvemos a poner la materia vegetal en un frasco y procedemos a agregarle el medio litro de alcohol restante, volvemos a batir durante un minuto y volvemos a hacer el mismo proceso del filtrado en tela. Una vez filtrado el segundo medio litro de alcohol, procedemos a llevar nuestra tintura al último filtrado, que es en el filtro de papel. podemos apreciar la diferencia de una tintura filtrada después de pasada por el filtro de papel y solamente filtrado en tela. Una vez terminada nuestra tintura procedemos a la evaporación. Para evaporar necesitamos un anafe eléctrico y nuestra tintura. Lo primero que tenemos que hacer es tarar nuestro envase donde vamos a poner la tintura para evaporar. Como ven, este pesa 72,57 gramos. Una vez que taramos nuestro recipiente, ponemos la tintura a baño maría a una temperatura bien baja en nuestro nafe eléctrico. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que ya tenemos nuestra resina lista? Una vez que deje de hacer burbujas, es que ya se eliminó todo el alcohol que contenía la tintura. Una vez terminada la evaporación, se procede a tarar nuevamente el recipiente. Al peso de 74,28 le descontamos los 72,57 que pesaba el recipiente anteriormente. Un gramo con 71 es la obtención de resina que tuvimos. A eso ahora nos vamos a la tabla y nos fijamos qué cantidad de aceite de oliva le vamos a agregar dependiendo el porcentaje que vamos a hacer nuestro poquito preparado en este caso tenemos que agregar 168 con 30 gramos de aceite de oliva o de coco una vez pesado nuestro 168 con 30 gramos de aceite volvemos a llevar la preparación a baño maría para que esto tome un poco de temperatura y se pueda homogenizar la mezcla de la resina con el aceite tratando de revolver una vez que esto tome temperatura, si no la resina quedará pegada en la espátula y es difícil de sacar. Una vez que vemos que nuestra preparación ya está homogénea, ya tenemos nuestro fito preparado, listo para envasar. No olvidemos de esterilizar bien nuestro gotero antes de rellenarlo. Recordemos que la materia vegetal que nos sobró de la tintura la podemos poner a macerar con alcohol para luego poder hacer el gel.